¿Quién manejó? Él. Y no te asustes. Manejó bien. ¿Manejó? Él me prometiste que no iba a manejar. Ya te dije. Manejó bien. Vinimos despacio todo el camino. No hizo el tonto otra vez con lo de los árboles. Manejó muy bien, por favor. Un segundo, mamá.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 Espera que eso te tengo. Entra la panza.